Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Marcos y voy a abordar en este vídeo la gestión de claves en criptomonedas. Primero voy a repasar algunos conceptos en los que baso mis sugerencias de lo que yo considero buenas prácticas y voy a hacer algunas demostraciones con la intención de que sirvan de guía. Bien, antes de nada, empezar por el motivo. Eh, recientemente recibí una llamada de un amigo que a su vez otro amigo suyo había tenido una mala experiencia y le habían limpiado el saldo de criptomonedas disponibles. Eh, yo me, en aquel momento me puse a pensar que tendría que haberle dicho a esta persona con anterioridad, con el objeto de que esto no le hubiera pasado y este vídeo es el resultado de mis reflexiones. Bien, entrando en detalle de lo que le pasó, a esta persona... Intentó descargar en el móvil un, una aplicación de un monedero para trabajar con criptomonedas. Eh, aparentemente vio una que le gustó, la eligió y se, se dio cuenta enseguida de que esa no era la que, la que él estaba buscando. Entonces eh, entró de nuevo al market y esta vez eligió la, la aplicación correcta, introdujo las palabras, las semillas de las palabras claves que luego lo vamos a ver. Y a partir de ahí, bueno, pues vio que tenía sus monedas, su saldo, y se quedó tan contento. Aproximadamente una semana más tarde, acudió otra vez a, esa, a ese monedero y vio que le habían desaparecido su saldo. Eh, hizo indagaciones y vio que aproximadamente un día posterior a que él dio de alta ese monedero, eh, había habido transacciones que le habían limpiado el saldo. La explicación más plausible que yo... En, soy capaz de entender es que el primero software era un software malicioso era un keylogger concretamente que, y bueno, pues cuando a posteriori con el software correcto introdujo las palabras claves el keylogger se quedó con ellas posteriormente se las traspasó a algún hacker que fue el que las utilizó para limpiar el sapo bien, no es, un, por desgracia, no es, todas estas cosas son son más habituales de lo que nos podemos pensar y, bueno, pues tenemos que entender qué pasa y que Voy a empezar por algunos conceptos introductorios. Cuando hablamos de criptomonedas, hablamos, por ejemplo, si hablamos de Bitcoin, hablamos de que es una moneda descentralizada. Bueno, ¿qué consiste? Aquí tenemos el, la diferencia en, entre centralización, nodos centralizados y nodos descentralizados. Normalmente sería el cliente-servidor y esto sería un entorno completamente descentralizado donde todos hablan con todos y bueno o, o, no, o con muchos y, y bueno pues qué es lo que hablan estos nodos pues estos nodos eh, utilizan internet para eh, estar sincronizados con la base de datos el registro contable de todas las operaciones que se hacen con esa criptomoneda. y cómo lo hacen bueno pues este registro contable se le conoce en la terminología como blockchain cadena de bloques y se le llama así porque cada bloque eh, contiene el hash del bloque anterior, de manera que forman una cadena. Eh, una cadena temporal, en el sentido de que cada bloque siguiente en el tiempo se ha dado con posterioridad al bloque anterior. Estos bloques contienen unas estructuras arbóreas que al final acaban en transacciones. y bueno, ¿qué consiste, ¿En qué consiste una transacción? pues Una transacción es de una cuenta que dispone un saldo, pues se introduce ese saldo, se quiere enviar a otra cuenta completamente distinta y para ello introduce, digamos, tanto la firma digital como la clave pública, ahora veremos qué es, de forma que da validez a esa transacción, todo el mundo considera que esa transacción es válida y a posteriori esas transacciones incluyen un bloque y el bloque eh, se descubre y todo eso, pues todo el mundo considera que esos dos BTCs que había con anterioridad en esa dirección han pasado a, los, a la dirección de destino. Bien, entonces aparece ya el concepto de cuenta, y el concepto de cuenta eh, engloba, cada cuenta engloba o puede englobar eh, tres cosas diferentes, que le llamamos claves privadas, claves públicas y dirección. La clave privada pues, es un número natural muy largo, muy grande, hasta... 7, hasta un número de hasta 78 cifras, entonces eh, se utiliza un algoritmo que es un, una multiplicación en una curva elíptica a partir del cual se obtienen unas coordenadas de puntos en esa curva elíptica y es lo que llamamos la clave pública, esa clave pública se realiza un hash a través de ella y se obtiene lo que es una dirección de destino, una dirección eh, de las que habíamos visto antes, eh, direcciones de la cuenta, bueno. Entonces, estas funciones son muy fáciles de realizar en un sentido y muy difíciles, por no decir imposibles, en el sentido contrario. Con lo cual, a partir de una dirección nadie va a poder obtener una clave pública y a partir de una clave pública nadie va a poder obtener una clave privada. Aquí tenemos ejemplos de una dirección Bitcoin, pues normalmente el que las conoce suele saber que empieza por uno o suelen, bueno. No todas las direcciones Bitcoin, pero estas que estamos tratando en este momento sí. Una, un ejemplo de una clave privada, que sería ese número muy grande de 256 bits. Y una clave pública, que serían las coordenadas de la curva de aplicar esa multiplicación. Bien, ¿Qué, ¿cómo funciona internamente una firma digital? Pues una firma digital utiliza la clave privada, eh, utiliza un punto cualesquiera de esa curva, hace la misma multiplicación y añade... La, tanto la firma digital como la clave pública para que otras personas puedan comprobar que efectivamente esa, clave, con esa, clave, digamos, el, esa firma está hecha con una clave privada correspondiente a la clave pública que en ese momento se, se, se envía. Todo el mundo a partir de esa clave pública hace el hash y comprueba que efectivamente esa clave pública se correspondía con la dirección, de, con la dirección del de la cuenta de origen, con lo cual da por buena esa transacción. Bien, con esto ya nos hacemos una idea de la importancia de las claves pub, eh, privadas. Se suele decir que si dispones de las claves privadas, pues tienes acceso a las monedas, y si no dispones de las claves privadas, no tienes acceso a, a las monedas. Bueno, entonces también se dice que te puedes convertir en tu propio banco porque puedes crear tantas cuentas como quieras. Bien, son... Forma parte de la narrativa. Eh, pero además, deciros que, claro, en el caso que nos ocupa, si yo dispongo de las claves públicas, tengo acceso a las monedas. Pero si otra persona también tiene acceso a esas mismas claves públicas, también va a tener acceso a esos, a esos fondos. Con lo cual, la gestión de las claves públicas se convierte en muy delicada y prioritaria y e importantísima además en el mundo de las criptomonedas es habitual que cada vez que usamos una cuenta pues retiremos todo el saldo y a partir de entonces usemos otras cuentas distintas, es decir, estamos generando cuentas tras cuentas, tras cuentas y esto al principio era un problema porque eh, bueno, pues llegaba un momento en que las copias de seguridad que tenías tenías pues, salvaguardadas las claves que habías usado hasta ese momento, pero si sí usas. Si usabas otra cuenta, pues tenías que hacer otra copia de seguridad en algún momento, etc. Con lo cual se pensó una solución basada en estándares. Básicamente la solución permite un gestor de cuentas manejar muchas cuentas derivadas de otras previas en una estructura de árbol. Es decir, a partir de una clave generar otras claves, a partir de una clave padre generar otras claves hijas, una estructura arbórea. Luego se creó un est otro estándar nuevo que es cómo generar una semilla segura, que sirva de raíz inicial, en este caso, para esta estructura de árbol. Y también aparecen otros estándares, como el b 24 que estandariza los caminos de derivación en monederos de múltiples monedas o con múltiples propósitos. Básicamente, y lo vamos a ver de forma práctica, a partir de una serie de sucesos aleatorios, como puede ser eh, lanzar monedas al aire o tirar los dados o sacar carta, una carta de un mazo de cartas, Vamos a encontrar, vamos a utilizar eso como semilla. Vamos a hacerle un ataque. Vamos, vamos a aplicarle un diccionario para que esa semilla sea más fácilmente recordable. Podemos o no, esto es opcional, añadir una contraseña. A partir de ahí, con unos algoritmos, vamos a generar la raíz que vamos a necesitar para generar tantas cuentas como necesitemos. Insisto que cuentas son tanto, el concepto de cuentas lleva implícito. Claves privadas, claves públicas y direcciones. Bien, esto lo vamos a ver en la parte práctica, con lo cual me voy a quedar aquí de momento. Cuando estamos hablando de un entorno donde la seguridad es importante, siempre, siempre, absolutamente siempre, es importante comprobar las firmas de las descargas. Si nos estamos descargando una aplicación crítica, o aunque no fuera crítica, también deberíamos hacerlo si podemos, tenemos que hacer una comprobación de que es... De software está realizado o firmado en este caso por alguien en el cual nos tenemos suficiente confianza. Normalmente, pues eran los autores que ya hemos probado otras veces o gente que, aunque no conozcamos personalmente, pues tiene una trayectoria en internet. Bien, entonces quitando la primera línea, aquí tenemos varios escenarios donde aparece la dualidad entre la usabilidad y la seguridad. También podríamos tener en cuenta otros aspectos, como el coste de la solución, pero bueno, vamos a empezar por esto solamente. Entonces, en un primer, no hay una solución válida y buena única para todos los casos, sino que vamos a tener que centrarnos en diferentes casos de uso. En el primer, desde arriba abajo tenemos las más fáciles de usar y abajo las más seguras y bueno, pues en ese orden. Entonces, en el primer caso deberíamos de tener claves generadas a partir de una semilla solo, sin contraseña, vamos a verlo luego, y almacenadas en extensiones del navegador, por ejemplo, o varios dispositivos, en fin, básicamente tendremos en entornos poco potentes, ya vamos a ver un poco las posibilidades, y por tanto, poco flexibles, y por tanto, no vamos a poder disponer en estos entornos de grandes fondos, simplemente vamos a tener bueno pues informa, digamos fondos que podemos usar todos los días y por tanto para usar todos los días pues nos, nos conviene eh, para hacer micropagos en el navegador, en fin, cosas de este estilo el siguiente nivel podría ser eh, estas mismas claves generadas a partir de una semilla solo pero almacen, en este caso almacenados vamos a procesarlos con eh, gestores de cuentas a mí no me gusta llamarles monederos me gusta llamarles gestores de cuentas porque la gente tiene el concepto erróneo de que el monedero está en las monedas dentro. No. En el caso de las criptomonedas, el monedero es un gestor de cuentas, lo que llamamos monedero, y tiene o no las claves privadas, tiene clave pública, tiene, tiene direcciones y e interroga, en este caso, a la red sobre los saldos, etcétera. Permite gastarlos si tiene las claves públicas, en fin. Bueno, entonces no le llamamos monederos, lo, lo llamamos gestores de claves y entonces normalmente esta solución la vamos a tener con gestores de claves ya un poco más sofisticados que nos va a permitir otras cosas, lo vamos a ver en la práctica. El siguiente nivel y ya creo que aquí ya es un punto importante de, en cuanto a seguridad, cualquier cantidad que consideremos grande, eso cada uno tiene sus propias consideraciones, debemos de guardarlas de esta forma el siguiente nivel sería claves generadas a partir de una semilla, como en el caso anterior, añadiéndole una contraseña, veremos ahora un poco por qué, y guardados en un hardware, bueno, normalmente en claves privadas protegidos por un PIN. Bueno, esta es la solución que yo recomiendo. Podría haber otras intermedias, pero yo creo que es la más, eh, la más idónea. Por una parte, vamos a ver luego cómo lo generaríamos, usaríamos esta contraseña y cómo habría que guardar estas claves privadas pues, en un dispositivo hardware que podría ser el que vamos a usar en la demostración en el que yo tengo y recomiendo o podría ser cualquier otro que nos sirva con las mismas finalidades. Por último, el que aunque hay mucha gente considera el más seguro, claves generadas a partir de una semilla más una contraseña como en el caso anterior pero no almacenadas en ningún dispositivo. A mí esta, esta solución, que por supuesto es la más segura sin lugar a dudas, no me gusta porque en realidad estás postergando el problema de la seguridad al momento en que quieras hacer uso de ella. Es decir, en el tercer caso, que es el que yo me recomiendo, desde el principio has abordado eh, qué tienes que hacer el día que la vas a usar. Por supuesto, te puedes olvidar del pin, te puedes olvidar de muchas cosas y no ser usable. Pero en el caso en el cuarto caso, eh, no sabes el día que vas a usarla qué en qué entorno de seguridad la vas a usar, con lo cual, eh, bueno, pues es seguro, pero estás postergando un aspecto de la seguridad muy importante al momento en que se haga uso de esos fotos. Bien, cuando hablamos de un entorno de, que vamos a generar estas, con estas semillas en un, entorno, en un entorno seguro, es porque necesitamos este entorno seguro por la criticidad del proceso tanto eh, para generar las semillas como para guardarlas en el dispositivo hardware protegido por PIN o por un, una autenticación de los factores o por el mecanismo que consideremos apropiado. Con lo cual, eh, bueno, pues estos dos pasos críticos eh, debemos de hacerlo en un entorno excesivamente seguro. ¿Y qué llamo yo un entorno excesivamente seguro? Bueno... En un primer lugar había pensado en una solución basada en una distribución de Linux llamada Tiles y bueno, aunque esta solución podría funcionar en, para algunos usuarios eh, para otros va a su suponer un problema adicional y por tanto eh, considero que la solución más universal para todo el mundo sería la que recomiendo aquí que sería un ordenador antiguo y que estemos dispuestos a sacrificar eh, bueno pues le vamos a significar porque bueno como vamos a ver luego vamos a destruir todos sus datos como vamos a destruir todos sus datos lo primero que hacemos es un backup de cualquier información que pensemos que en algún momento nos puede servir usar antes en una primera fase vamos a realizar en ese ordenador todas las pruebas necesarias vamos a descargar la página web autocontenida que luego vamos a usar, los drivers para grabador de tarjetas inteligentes, si estamos usando otro dispositivo, cualquier driver que pueda necesitar. Y vamos a realizar todo este, todos los procesos que vamos a hacer a posteriori, un poco a modo de prueba previa. Una vez que hayamos hecho, conseguido todo esto y estemos más o menos seamos, estemos conformes con que podemos realizarlo, ahí marcamos un punto de inflexión en el cual desconectamos del equipo de la red, tanto Ethernet como Wi-Fi, desconectamos cualquier disco externo, vamos, vaciamos discos ópticos, en fin, lo, lo dejamos solo para su uso. Entonces vamos a arrancar de nuevo el equipo, o bien, bueno, normalmente lo arrancaremos, realizaremos el proceso de generación de semilla y cargado de claves en la tarjeta inteligente, lo vamos a ver ahora, que, cómo sería esta parte. Una vez terminado, ya tenemos la semilla escrita en un papel y tenemos las, las, las claves o la, el, la raíz guardada en las tarjetas inteligentes, lo que necesitamos es realizar un borrado seguro de todos los discos. Para eso, pues eh, por, en, la documentación, vamos, en los enlaces de referencias pongo un par de soluciones con CD o con otras soluciones. Por último, si queremos, eh, podremos intentar reinstalar un sistema... Hay quien puede pensar, bueno, pues utilizo un mazo y me cargo todos los discos y ese ordenador. Pero bueno, yo considero que lo más razonable sería reinstalar un sistema operativo desde cero para recuperar el equipo o bien para otra ocasión o bien para otras finalidades. Tendríamos luego los diferentes... Aquí os, os dejaré esto una referencia a todas las cosas que estamos utilizando y vamos ya con la parte práctica bueno, para la parte práctica vamos a usar el navegador y eh, os recomiendo que vayáis directamente a esta página en internet esta página tiene... Bueno, se está ejecutando en el servidor y, y de alguna forma nos va a permitir entender todos estos procesos que o practicar con todos estos procesos que estamos que vamos a comentar. Eh, lo más una de las partes interesantes de esta página es que ella misma te dirige a cómo puedes hacer uso de estas capacidades en un entorno sin internet, que sería descargándose esta esta página que viene que aparece aquí. Bien. Entonces, eh, estamos ya en un entorno seguro, vamos, en un, un equipo que hemos, tenemos para realizar pruebas y que tendríamos que acometer. Entonces, estaríamos ya, como en este caso es exactamente la misma página. Vamos a limpiarla. Está hecho de pruebas anteriores. Bien, tendríamos la misma página. Esta sería la parte inicial de la página. Vamos a quitar también todas estas. Contraseñas. Entonces, en esta página, bueno, pues la diferencia con el caso anterior es que ya no estamos acudiendo a un servidor de internet, sino que estamos cogiendo una página local del disco duro y, eh, bueno, pues estamos teniendo exactamente la misma funcionalidad. En esta página, la parte que nos interesa, lo más importante, vamos a empezar por marcarle la opción de ver los detalles de entropía. Aquí podríamos ver si empezamos a lanzar monedas que tendríamos que elegir eh, las entradas de, entre, de la entropía con, con, en binario y cada, si lanzamos una moneda, cada vez que salga caro, cara, marcaríamos un 0 y cada vez que saliera cruz, marcaríamos un 1. Si utilizamos dados, pues eh, en función del número que salga en el dado, pondríamos el número de dado y tendríamos varias tiradas hasta llegar a un objetivo y en el caso que yo recomiendo y que nos va a ocupar, pues van a ser un mazo de tarjetas perdón, de cartas de, de póker, entonces aquí pues hay que saberse que el A es el A, del 2 al 9 es el número, el T es el 10, que es el TEN, la J, la Q, la K, y bueno, pues es lo único que hay que aprenderse en este caso, es los tréboles son la C, los diamantes son la D, los corazones son la H y las, las picas son la S, que se corresponden a siglas de, en inglés de, de esas de esos palos de la baraja. Bien, entonces, si yo me pongo a poner aquí secuencias, por ejemplo, el as de corazones, el 2 de corazones, el 3 de corazones, el 4 de corazones. Si yo me pongo a poner aquí secuencias, que yo sería muy fácil, sería capaz de recordar, vamos a ver que el, en la aplicación nos dice que eh, todas estas, todo eso que estamos poniendo... Es muy fácil de craquear con, con criptoanálisis y que llevaría menos de un segundo. Luego nos está indicando de alguna forma que no es el camino a seguir. Bien, yo lo que he hecho esta prueba de obtener eh, una baraja y ya lo he hecho con anterioridad para no teneros aquí esperando. Y voy a copiar el resultado de estas extracciones de baraja y lo voy a copiar aquí como resultado ya directamente. Bien, aquí efectivamente he extraído una serie de, de cartas hasta llegar a... En el, vamos a ver ahora por qué, hasta qué punto. Y eh, la primera consecuencia que tengo, como he sido realmente aleatorio, es que eh, el tiempo que se va a costar por técnicas de criptoanálisis sería centenares de años. Con lo cual, bueno, pues parece que hemos hecho una extracción razonablemente segura. El número de bits que necesito, o sea, extraer cartas hasta que llegue el número de bits, normalmente sería eh, 128, en este caso, ahora os explico un poco por qué. Eh, esto va a depender del software que vaya a usar en diferentes... Normalmente hay software que utiliza 12 palabras, que serían la correspondiente a 128 bits, o hay software que utiliza, por ejemplo, en, el caso, en, el caso en otro caso extremo, 200... 56 bits y eh, 24 palabras bueno esto de, ya te digo depende del de, de qué cosas vaya a usar en el futuro yo personalmente considero que con 128 es mucho software poco seguro utiliza 128 bits y 10, 12 palabras con lo cual deberíamos de generar para ellos y vamos a ver un poco el caso bien en este caso eh, tras introducir toda esta información nos ha generado 12 palabras Podríamos recordar perfectamente los resultados del, de los dados, los resultados de la baraja, pero parece más sencillo recordar eh, el resultado de las palabras una vez que le han aplicado un diccionario. Ese diccionario, bueno, pues está en inglés o en otros lenguajes. Yo os recomiendo el diccionario en inglés. Podríamos verlo en español. Que, pero bueno, esto sería fácil de memorizar, pero no vamos a intentar memorizar, sino que, bueno, pues vamos a escribir estas palabras en un papel. ¿Por qué escribimos estas palabras en un papel? Porque eh, necesitamos eh, tener una copia de seguridad en caso de que vamos a hacer uso de estas palabras con ciertos gestores de cuentas, y si en esos gestores de cuentas perdemos, per, donde están los perdemos, pues querremos recuperar esos fondos. Y para recuperar esos fondos vamos a necesitar estas 12 palabras. Y con lo cual, o bien las memorizamos, que no se los recomiendo a nadie porque... Al principio pensamos que somos capaces de memorizarlas, pero luego, por supuesto, eh, perdemos todo ello, con lo cual mi recomendación es que no se deben de estas palabras, pero sí escribir. Para escribir disponemos además de algún truco como no describir escribir las 12 palabras en un solo papel, sino escribir, separar y es hacerlo en tres partes, de forma que lo vamos a escribir en tres, en tres papeles eh, bueno, pues aquí le pedimos que nos, lo sepa, que nos lo separe entonces nos lo separa y nos dice en este caso con las, la información que tendríamos que escribir en cada uno de los tres papeles y para poder ser capaces de recuperar un una gestor de cuentas con estas palabras vamos a necesitar al menos dos de estos tres papeles si solo tenemos uno, vamos a seguir sin ser capaces de, de recuperarlo si tenemos los tres o, o, o con tan solo dos, vamos a seguir a ser capaces de recuperar los fondos. Insisto, eh, tener es, solo en un papel es más peligroso, porque ese papel lo puede encontrar cualquiera. Tenerlo en más de un papel en sitios diferentes es mejor. También, por contra, si los tenemos en sitios muy difíciles de localizar, pues cuando los vayamos a necesitar tenemos algún problema adicional. Bien. Con esta primera parte, bueno, además podremos o no colocarle una contraseña opcional. Bien, hablaremos de esta contraseña a posterior y veremos un poco para qué nos sirve. Vamos, de momento vamos a empezar sin contraseña. Por último, veremos que esta aplicación, esta página web, nos permite eh, pues generar, digamos, eh, para distintas monedas. Y tenemos unas cuantas de ellas. O sea, nos va a poder, esta, estas mismas semillas nos vamos a poder usar en diferentes monederos. Y con distintos caminos de derivación, con distintos estándares, pues las vamos a poder usar en distintos monederos. Eh, bueno, vamos a ver monederos más usables, pero vamos a ver también monederos más flexibles, que vamos a ver a continuación. También vamos a ver aquí posibilidades de pues, claves públicas que nos permitirán configurar ficheros de solo lectura, eso lo vamos a ver luego. Y por último, en esta página web, pues, nos está indicando las cuentas que se han derivado a partir de esta semilla, de eh, esta semilla VIP39, de, de esta raíz, clave, de esta clave raíz, pues, eh, se han generado, estas cuentas con estos caminos de derivación y estas cuentas pues están formadas por su correspondiente dirección, su correspondiente clave pública y a la derecha podríamos ver su correspondiente clave privada. Las claves privadas se reconocen porque empiezan todas por L o por K en el caso de Bitcoin. Bueno, eso es... Bien, entonces, todo esto no lo vamos a utilizar, lo que sí vamos a utilizar son básicamente estas información El resto sería un poco información adicional que usamos para a modo de prueba. Bien, yo no sé si cuando hemos comentado Bueno, bien, vamos a hacer ya casos prácticos. Bueno, entonces, respecto al primer caso de prueba eh, claro es que nada más a partir de una semilla sin contraseña y almacenar extensiones del navegador o varios dispositivos vamos a hacer un ejemplo entonces voy al navegador y aquí voy a usar una extensión que es un monedero de, en este caso, un monedero eh, como módulo del, como una extensión del navegador. Este monedero ya lo tengo yo usado y lo tengo, pues concretamente yo uso esto para cuando hago eh, micropagos a través de internet, pues no va bien porque doy propinas o lo que sea y vamos a la opción de crear un nuevo monedero en este caso no vamos a crear un monedero sino vamos a importar a partir de una semilla y aquí vamos a copiar la semilla que habíamos generado aquí. Esto, claro, no se hace nunca en un entorno... Esto que estamos haciendo ahora sería una mala práctica de seguridad <coughs> puesto que eh, justo el Portaba papeles, es donde el código malicioso antes mira. Con lo cual, si yo importo aquí un monedero y empastamos, y lo importo, me ha creado un monedero. Vamos a ver, un monederos guardados, tenía el anterior y este que le vamos a cambiar de nombre, y le vamos a poner demo1. Bien, ya tenemos aquí el monedero, lo vamos a activar para ver su... Y si ahora vamos al monedero, pues vemos que efectivamente eh, se ha creado con una, direc una dirección que podemos ver aquí, que podemos enviar a los demás para que nos, nos empiecen a llenar o que no podemos usar nosotros mismos para empezar a rellenar este monedero. Y obviamente se ha creado con un saldo de cero, que nadie espere crear con semillas BIP39 y que sus monederos tengan saldo. Si, si espera otra cosa, primero debería de leerse cómo el seguro es la seguridad, o ver en este caso acudir a este vídeo que le va a explicar por qué razón va a tener siempre cero cada vez que abra un nuevo monedero. Bien, seguimos y ahora en el caso que nos ocupa eh, vamos a hacer una prueba de claves generadas a partir de una semilla solo, de nuevo, la misma tipo de semilla, y almacenados en un ordenador, tableta o dispositivo móvil protegidos por contraseña. El caso anterior es un software que, bueno, pues está pensado para un uso continuo, hacer pagos, muchos pagos muy pequeños continuos, y por tanto vamos a tener unas cantidades muy pequeñas. Pero además el software no nos permitía apenas flexibilidad. Ahora vamos a hacer uso de un software mucho más complejo, sofisticado o más poderoso y vamos a ver más opciones eh, concretamente mmm, vamos a usar el, el software el Strong Cash pero antes de nada deberíamos eh, hacer la comprobación antes de usarlo, deberíamos hacer la comprobación yo ya me tengo preparado aquí el comando el comando que empastamos y hacemos la comprobación de que el software que hemos bueno, lo hemos descargado, y aquí ya vamos a poder hacer la comprobación, efectivamente eh, considera que este ASCII ha firmado este ejecutable y efectivamente eh, reconoce que es una asignatura apropiada proporcionada por General Fjordback, que en este caso pues, es el desarrollador. O el, bien, sí, el, el líder de este monedero bien, entonces ahora que hemos hecho esta comprobación ya podemos usar este software con más con más confianza y vamos a ver eh, vamos a ver si tenemos bueno, estos monederos debíamos de haberlos quitado bueno yo había hecho pruebas anteriormente. Demostración 2 sería el monedero que vamos a crear ahora. Siguiente. Eh, insisto, el anterior, el software anterior el que nos gestionaba cuentas anterior, no nos permitía ninguna flexibilidad. Este nos va a permitir mucha flexibilidad. Concretamente, pues gestores de cuentas normales o multifirma o importar directamente claves o direcciones, pero en este caso es un gestor normal, que le podemos pedir que él nos cree la semilla o que ya la tenemos, que es en nuestro caso, ¿vale? Entonces, como ya disponemos de su semilla, nos va a pedir la semilla, en opciones nos va a permitir forzar que sea VIP39, y extender con la contraseña en el caso en el caso que nos ocupa no tendríamos que extender con la contraseña y simplemente tendríamos que empastar tendríamos que empastar la semilla bien aquí como le hemos puesto forzar vip39 si en algún momento nos hubiéramos equivocado y le hubiéramos dado una pala una se conocería que esa palabra no está en la lista de palabras. En fin, te hace una serie de comprobaciones que en este caso huelgan. Siguiente. Bien, y por último, este, fíjate de nuevo, el anterior programa no nos había pedido en ningún momento eh, un camino de derivación. En este caso, si nos pide un camino de derivación. Y, bueno, pues en el camino de derivación simplemente es en, el, en esa estructura arbórea, pues las ramas que va cogiendo. Y normalmente el estándar BIP44, pues especifica un camino de derivación específico para cada criptomoneda. De forma que, bueno, pues podamos usar la misma semilla para más de un propósito, para más de una moneda y para más de un propósito. Con lo cual, eh, pues la flexibilidad es total. En este caso usamos esta, la siguiente... Digamos que usamos la recomendada, que la recomendada y estandarizada pues es la que nos va a permitir en otros monederos que no nos permitan utilizar derivación, esta derivación, en este camino de derivación, pues también y poder importar esas mismas cuentas. La masa siguiente Por último nos pide que en este caso pongamos una contraseña para encifrar estos monederos. Bien eh, en este caso eh, este monedero queremos aquí poner una contraseña por si alguien entra en el equipo o por si entra un virus y nos roba este, este archivo eh, esta contraseña el objetivo que tiene es cifrar eh, el contenido con lo cual aquí vamos a buscar una contraseña que sea eh, fuerte y para ello yo os recomiendo que hagáis uso de un gestor de contraseñas en mi caso utilizo Bitwarden, vosotros podéis utilizar cualquier otro entonces vamos a, mi, vamos a crear una nota segura. Bueno, primero vamos a ir a generar una contraseña. Esta contraseña la copiamos y vamos a guardarla, en este caso, con el nombre de demostración 2 igual Y vamos a poner aquí. Lo vamos a empastar, lo vamos a guardar, fijaros que esta sería una contraseña que en principio es muy segura, pero de la cual no nos vamos a acordar nunca. Aquí nos advierte de que efectivamente es una contraseña muy fuerte, vamos a encriptar el, el, el monedero con ella y bueno pues le damos a siguiente y ya nos ha creado el monedero, bueno pues aquí veríamos en direcciones... Veríamos todas estas direcciones, que las podemos ver en un formato o en otro, vemos que tenemos conexión con la red, estamos en este caso en B, bueno, conectados y tal. Bien, este sería el ejemplo del segundo caso, donde hemos generado también a partir de una semilla sola, y lo hemos almacenado en un ordenador, protegidos con una contraseña en caso de que bueno pues eh, alguien acceda a esos archivos sin que nosotros seamos conscientes. Bueno, hasta aquí, digamos, sería el punto de inflexión para poder tener mmm, cantidades pequeñas. Para cantidades más serias, ya mi recomendación es que las claves que generemos sería a partir de una semilla, que puede ser perfectamente la misma, y añadiéndole una contraseña. Bien, vamos a ver estos ejemplos. Entonces, yo en, cuando he estado generando la contraseña, la, en, la, cuando he estado generando aquí no necesito aquí poner la contraseña que se la vamos a poner aquí a modo de prueba ¿vale? bien, esta contraseña que va a, a, a añadir digamos confidencialidad al mnemónico vamos a usarla principalmente porque, bueno, así estamos ampliando por dos motivos, de entrada estamos ampliando la seguridad de que si alguien encuentra esas palabras bueno, pues tenga acceso a los fondos y además estamos eh, aumentando la seguridad frente a ataques de fuerza bruta, intentando con distintas posibilidades con, con el 2 elevado a 128 que supone todas las posibilidades. O sea que estaría probando una por una a ver si encuentra unas claves y, y saldos en ellas. Bien, con contraseña aumentamos... Eh, la seguridad frente a ese tipo de ataques y eh, bueno pues eh, necesitamos normalmente no ne vamos a necesitar gestores de cuentas más sofisticados eh, eh, un gestor de cuentas mmm, poco sofisticado no nos va a permitir hacer esto el caso que nos ocupa el, el Electron Casp sí que es un gestor de cuentas suficientemente sofisticado y además, por ejemplo, es el que yo recomiendo que uséis en la solución que yo propongo porque, por ejemplo, el mismo, digamos, el mismo, la misma aplicación reconoce tanto los lectores como las tarjetas inteligentes de SATOCHIP y, por tanto, él solo es una única aplicación para, en ese momento seguro donde estáis generando las claves, Permitir guardar las claves en la tarjeta y a partir de ahí hacer uso solo en la tarjeta. En este caso concreto vamos a ver eh, otra casuística. Y la casuística es que vamos a hacer en demostración de 3 un monedero estándar. Siguiente. Ya dispongo de una... Le decimos tanto... Esto como esto, es decir tenemos forzar a que sea BIP39 y además una contraseña, le vamos, no, en este caso tenemos que volver a empastar, tenemos que volver a empastar, a copiar y empastar la contraseña, la, para la semilla, le damos a siguiente y ahora nos pide esa extensión, esa contraseña adicional. Esa contraseña adicional, vamos a suponer que sea. Bien, esta contraseña, a diferencia de la otra que habíamos usado para guardar el monedero, es una contraseña que eh, no es necesario que sea muy grande, pero sí es importante que nos acordemos de ella. Con lo cual aquí mi recomendación para esta contraseña es completamente diferente. Eh, como es una contraseña que... También sirve, pues vamos, sirve para proteger las palabras clave y no que no nos quiten los fondos. Eh, no la vamos a escribir junto con las palabras claves. Y entonces aquí es muy, o sea, insisto, es muy importante que seamos capaces de recordarla. Aquí todos tenemos una contraseña que pensamos que, son, que, te, que con seguridad somos capaces de recordarla si con facilidad aunque no sea una buena contraseña para otras finalidades. Y esta contraseña, eh, bueno, pues si por ejemplo le hemos dado dos, una, un papel a parte de nuestros posibles herederos, pues además se la tenemos que dar y le tenemos que decir que no la escriban. So pena de, bueno, pues como último, último caso, yo que no os recomiendo, pero bueno, si se la escribe en algún sitio debería de ser eh, siempre en un sitio completamente diferente. Pero mi recomendación es que esta contraseña no se escriba nunca en ningún sitio y siempre esté, seáis capaces en la memoria, tanto vosotros como aquellos que designéis como vuestros posibles herederos. Bien, entonces le damos a siguiente. De nuevo elige un, un camino de derivación que de nuevo vamos a elegir, aunque en este caso tenemos una mayor flexibilidad en, esta, en este software de gestión de cuentas, pero de nuevo vamos a elegir el estándar. Y de nuevo lo vamos a cifrar. Esta ya sí sería una, una contraseña para cifrado, que bueno, pues, eh, que aquí para cifrar internamente. Es diferente a la otra y sería la misma recomendación. Bueno, en este caso simplemente vamos a poner, esto no es, no es mi recomendación, sería al igual que en el caso anterior utilizar un software de generación de contraseñas, ¿vale? Bien, lo que me interesa ver aquí es que, aunque las dos carteras partan de la misma semilla y tengan el mismo camino de derivación, la, una de ellas, la demostración 2, partía, de partía de esa semilla y no tenía contraseña, y la de demostración 3, que sería esta, partía de exactamente la misma la misma eh, semilla y, como le aplica una contraseña, las cuentas que deriva, aunque sea el mismo camino de derivación, son completamente distintas. Bien, entonces, volviendo a la casuística, tendríamos que, ya tendríamos, nos estamos usando siempre este para cuentas que sean importantes, o sea, que tengan saldos importantes. Siempre hay que generar una semilla y además añadirle una contraseña. Y en este caso lo hemos guardado en este... En este en el disco duro del ordenador, pero insisto en que es mejor guardarlo en un dispositivo hardware independiente. Vale, entonces vamos a hacer más ejemplos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con, electrum, con otro... otro con otro software y otra, bueno, con lo cual antes de nada lo vamos a verificar que es correcto. Entonces vamos ahora aquí a utilizar, yo te ya he hecho la descarga y voy a comprobar la firma, efectivamente me dice que este, este software está firmado y ha validado con la firma PGP correspondiente por Pierre K, que yo también le conozco, de nuevo no en persona, pero sé quién es. Y por tanto me fío de que he descargado el monedero correcto. Bien, vamos a comprobar con este nuevo monedero. Vamos a volver a hacer... Bueno, aquí vemos... Tengo algún monedero de prueba que concretamente... Bueno, pues esto... Incluso ahora parece que no tengo conexión a internet porque utilizo... Un elemento local. Vamos a arrancar para poder ver internet. Voy a tener la conexión. Bueno, con esto la lucecita roja se pondrá en verde en un momento. Esto es una cuenta que de muy poca seguridad, prueba 1. Concretamente son todos ceros y aún así eh, eh, vamos a ver esta, esta semilla una semilla con muy poquita seguridad y aún así tiene transacciones esto sería el equivalente a tener todos ceros en la semilla haber lanzado todas las veces 128 veces la, la moneda y las 128 veces nos ha salido cara bueno pues aún así hay, hay. pero en este caso vamos a generar un nuevo moneda un nuevo monedero al igual que antes sería la demostración 4 De nuevo sigue siendo un monedero estándar, de nuevo disponemos de una contraseña, en este caso donde vamos a volver a empastar, no, siempre me pasa lo mismo, vamos a acudir a la página web donde tenemos aquí, copiamos, volvemos a empastar, Vamos a forzar BIP39, aunque ya sabemos que es BIP39, pero lo forzamos. Siguiente. Vamos a usar el mismo camino de derivación. Eh, recordar, bueno, vamos a ir hacia atrás. Y... Porque se me había olvidado colocar la contraseña. Entonces. Y entonces aquí tenemos. Contraseña que insisto en que debemos de intentar acordarnos de esta, y aquí vamos a poner de nuevo una contraseña fácil para cifrar el monedero, pero no es lo que yo recomiendo, una contraseña del otro tipo, bien, en este caso estamos con otro monedero, que en este caso está apuntando a otra criptomoneda diferente, que está apuntando a la criptomoneda Bitcoin Casa ABC, pero que está generado con la misma semilla y con la misma contraseña y con el mismo camino de derivación que el monedero que habíamos generado antes en la demostración 3. ¿Dónde tenemos? Aquí. Con lo cual las cuentas, vamos a ver las cuentas, deberían de ser exactamente las mismas. Vamos a ponerlo en un formato que nos permita... A ver, esto sería prueba 1, ¿no? Esto sería, tenemos que buscar aquí. Aquí está, demostración 3. Y aquí podemos comprobar cómo, sí, efectivamente, si efectivamente, si utilizamos el mismo camino de derivación, perdón, la misma semilla, la misma contraseña y el mismo camino de derivación, las claves que genera son las mismas. Aunque en este caso estemos apuntando a eh, bueno, pues, mmm, diferentes en criptomonedas. Estas son Bitcoin Cash, esta es Bitcoin Cash ABC y podrían tener cada una saldos completamente diferentes. Bien, eh, vamos a hacer otro ejemplo de crear, eh, un, por ejemplo, es la demostración 5, vamos a usar exactamente el mismo criterio, pero en este caso vamos a usar un camino de derivación distinto, porque, aunque vamos a usar la misma semilla, vamos a usar la misma contraseña y vamos a usar un camino de dirección distinto porque queremos que las monedas usar el estándar específico de esta criptomoneda, en este caso, bueno, pues por ejemplo el... acudiríamos al estándar BIP44 y veríamos cuál es el número que se le asigna dentro de ese estándar a los monederos, a, a las monederos, a la moneda de Bitcoin Casa veces En este caso sería este, le damos a siguiente, de nuevo protegeríamos de una forma firme, ¿no? como estamos haciendo en la demostración, este monedero, y de esta forma comprobaríamos que, aunque hayamos, aunque tenemos, solo por el hecho de cambiar el camino de derivación, pues tenemos cuentas completamente distintas. Bien, entonces, esto sería las, tanto con Electron Cash como con Electron ABC, sería el entorno donde, en ese entorno, o sea, serían las aplicaciones que usaríamos en ese entorno seguro para grabar eh, la tarjeta que en este caso eh, pues está soportada directamente por estas aplicaciones. Podría haber otras aplicaciones, pero eh, necesitamos que... Cuando vayamos a grabar esa tarjeta podamos acceder a grabar ese raíz que necesitamos que esté dentro de la tarjeta para que ella genere todas las cuentas y todo. Bueno, entonces, únicamente me faltaría por comprobar el uso de una tarjeta propiamente dicha, entonces para eso vamos a arrancar este otro monedero Electrum, vamos este monedero Electrum, en este caso pues no tenemos ningún monedero creado y, eh, bueno, pues sería esto la demostración 6 este monedero Electrum es un monedero que va contra la red mmm, de Bitcoin propiamente dicha lo mismo, un monedero estándar donde vamos a usar un dispositivo hardware voy a asegurarme que está la tarjeta puesta que la detecta, efectivamente aquí ha detectado la tarjeta SATOCHIP, y si le damos a siguiente nos va a pedir, antes de, yo ya la he grabado previamente con un electron caso con un Electron-ABC electron nos va a pedir que tecleemos el chip el, perdón, el PIN, para acceder al chip en este caso podemos usar, bueno, vamos a empezar por Legacy, sería 4400, que sería lo normal y esto me genera las contraseñas, perdón, las cuentas vamos a cifrar el monedero bien, entonces aquí ya tendríamos de nuevo cuentas y de nuevo tenemos estas cuentas vacías bien ¿cómo podemos estar seguros cuando tenemos un monedero? aquí tenemos, nos aparece un nuevo icono que está accediendo a la tarjeta ¿cómo podríamos asegurarnos de que, o sea, yo antes de mandar aquí los bitcoins, me gustaría asegurarme de que si los mando ahí los voy a poder recuperar entonces, eh, si yo por ejemplo ahora retiro la tarjeta vemos que el icono de Chip aparece en rojo porque no tengo la tarjeta y si yo por ejemplo quiero mandar antes de mandar a, por ejemplo a esta dirección pues quisiera o sea quisiera comprobar que si lo mando aquí lo voy a poder eh, usar, entonces para ello tengo una herramienta que es la de firmar mensajes, entonces yo aquí pongo un mensaje bien, aquí pondría la dirección bueno, entonces no vamos a hacer la otra cosa vamos a hacerlo para, desde aquí, botón derecho firmar, entonces ya me coge la dirección Bien, entonces le voy a decir que la firme y me dice que no tiene acceso a la tarjeta, ¿vale? Obviamente tengo que colocar la tarjeta, la voy a conectar. Intenta conectar de nuevo, de nuevo me pide el PIN. Y es la tarjeta la que se encarga de hacer la firma del mensaje, que ya lo ha firmado, y bueno, pues no nos lo ha colocado aquí, sí, aquí ahora está, Verificar, efectivamente, la podemos comprobar, que le... si por ejemplo cambiamos cualquier detallito del mensaje, veremos que ya, bueno, pero aquí lo más importante es que el hecho de que hayamos podido firmar el mensaje, nos va a asegurar que también vamos a poder firmar el, el consumo, el gasto de, esas, de, las, de los saldos que podamos transmitir aquí, bueno, entonces, eh, yo creo que por mi parte nada más, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, felicitaros por lo largo que se me ha hecho, y nada más, un saludo.